Pues del día de hoy me llevo el calor eh, de mis compañeras. La posibilidad de expresar en un mismo espacio nuestras experiencias, nuestros retos. Me quedo creo que con la comunidad de mujeres. La importancia de conocer a otras compañeras y a otros recursos. Yo llevo mucho conocimiento que puedo aplicar en, en mi día a día. Me llevo mucha inspiración de profesionales que trabajan con mujeres. Mucha energía. La vitalidad y la capacidad de trabajo en red. El intercambio y el trabajo en red. La sensación de que uh, el, es, se puede crear una red de mujeres y que la solidaridad existe. Y darme cuenta de que, de que todas forman, formamos parte de lo mismo. Que sí. trabajamos en la, con un objetivo común. Es maravillosamente sorprendente el poder femenino, la forma que nos relacionamos entre nosotros. su sí, conocernos... Eh, compartir. Y la necesidad de crear más espacios de intercambio. La importancia de, de aplicar la perspectiva de género en todos, los, en todos los trabajos que hacemos. Y aprender, el conocer, en otras realidades que no conocía. Eh, la oportunidad de encontrar un espacio de, de reflexión y de autocuidado. Con total tranquilidad. Y, y, y también de de desfogue, ¿no? Que la violencia es un elemento que está muy presente en nuestras vidas. El trabajo conjunto entre todas las entidades que hemos participado. Sí. Y que con muy pocos recursos hacemos muchas cosas. Sí, que eso es lo que hay que fortalecer y reconocer en nuestro poder. Que somos muy, muy recursivas y muy diversas. Opinar sobre todos estos temas todo relacionados con la violencia de género. Es verdad que muchas veces te encuentras con muchas barreras, con muchos obstáculos. No solo desde el sector social, sino también desde el sector empresarial y desde las administraciones públicas. Ayuda a las a mujeres a las que estamos acompañando. Este espacio de reflexión y de compartir con tus compañeras es muy importante. Entre todos y todas, pensar, diseñar y ejecutar. Entre, entre mujeres que trabajan en... Bueno, en todos estos temas. Hay mucho trabajo por hacer. que Permitan la inserción eh, laboral real y de calidad de las mujeres víctimas de violencia machista. Tienen muchísimas ganas de mejorar, tienen muchísimas ganas de colaborar. Esto, energía y colaboración, solidaridad. Para también a sí. saber que no están solas. Me llevo de aquí, sobre todo, la, la comprensión y, y el saber que, que estamos juntas en esto.